Cuando dañes a la mujer correcta, la equivocada, te enseñará cómo duele. Y así será, amigo. Así será, amiga. Cuando le hagas daño a esa mujer que alguna vez creyó en ti, conocerás a alguien más que te enseñará cómo duele. Hola amigos sean bienvenidos a v lifers les saluda ricardo niño y me complace tenerles una vez más por acá muchas gracias por estar acá junto a mí me alegra me emociona me hace bastante feliz tenerte una vez más por acá aunque no lo creas en esta vida todo se paga cuando se trata de una mala jugada en el amor esa ley cobra aún más significado. No puedes andar por ahí hiriendo a las mujeres. ¿Eso de qué te sirve? ¿Tanto te agrada jugar con los sentimientos de una persona? Eso, eso es caer muy bajo. Pero hey, a ti te digo que pronto, muy pronto, llegará alguien a tu vida una mujer de la cual te enamorarás perdidamente pero ella solo llegará para darte una gran lección y no podrás culparla de nada porque en realidad el causante de todo serás tú entiendo que no a todos nos ha ido bien en el amor a veces conocemos personas increíbles y otras no tanto. Y estas son las que nos hacen dudar de nuestros sentimientos. Son las que nos hacen dudar del amor. Y algunas veces por esas, ellas, es que nos convertimos en personas un poco frías. Personas que prefieren estar alejados de todo lo relacionado al amor. Pero hay otras que continúan ahí y lo hacen porque están buscando una presa. Alguien a quien puedan hacer sufrir. Y que sientan todo lo que ellos. Ellas. Y eso está muy mal. Porque la verdad. Las nuevas personas que lleguen a tu vida. No tienen nada que ver con tu pasado. A lo que me refiero. No puedes jugar con el amor de alguien. Porque otra persona jugó con el tuyo. No es justo. Imagina. Conoces a alguien que te hace llegar a las estrellas, y un poco más allá. Alguien que aparentemente es buena persona. Alguien en quien puedes confiar. ¿Y qué haces? Metes la pata decepcionándolo. Echas a perder todo, porque estás encaprichado en hacerle sufrir, en que sienta lo mismo que tú. Estás muy mal, la verdad. Sinceramente te urge cambiar esa actitud. Con ella no lograrás nada. No llegarás a ningún lado, con ella solo atraerás cosas malas o tal vez cosas buenas Y cuando me refiero a buenas, la verdad no hablo cosas buenas para ti ¿Sabes por qué? Porque la vida se encargará de darte una lección Amigos, no podemos ir por ahí destrozando corazones, destrozando sentimientos Nadie merece eso ¿Te hirieron? Oye, qué mal la verdad pero no te preocupes, que esa persona que te hizo tanto daño, y por la que has cambiado tanto, yo estoy seguro que en este momento, se las está viendo feo. Y tal vez no sea en temas del amor, tal vez la vida de ella se las cobre, de una forma más dolorosa, para ella, para él. Ahora voy contigo amiga. Entiende que, las personas pueden decir quererte, y sí, está bien, lo hacen, pero al mismo tiempo te lastiman. Entonces, eso no es querer. No puedes dejar que los sentimientos te cieguen. No puedes dejar que tu torpe e incrédulo corazón no te permita ver más allá. Con lastimar, no me refiero a daño físico. Y quiero aclarar esto porque también me refiero al daño psicológico. Uno que incluso en ocasiones es más difícil de superar. Quiero que entiendas que las personas que te hacen daño no merecen estar en tu vida. Tal vez suene exagerada o exagerado. Pero amigo, esa bruma pesada acerca de su ropa, acerca de su alimentación, acerca de su apariencia. Esas, esas palabras tal vez caigan peor de lo que imaginas. Y si sumado a ello le agregas una decepción amorosa, imagina el daño que le causarás a esa persona. Somos parte de un mundo en el que existen muchas formas de amar. Un mundo en el que cada quien tiene un significado de amor totalmente distinto. Existen personas que tienden a confundir eso que llaman amor con posesión. Existen aquellas que aman solo para no estar solos. Sí, hablo de esas que tienen miedo del qué dirán, de aquellas que solo fingen amar y existen las que se aman a sí mismos. Y no estoy diciendo que eso sea incorrecto, de hecho todo lo contrario, con lo que no estoy de acuerdo es que esas personas a veces se aman tanto que olvidan que los demás también tienen sentimientos. Esas personas a veces son un poco egoístas y a veces son las que más se llenan de odio porque alguien no les corresponde, convirtiéndose así en las que más nos hacen sufrir. ¿Alguna vez han escuchado eso de que, si amas de verdad, aguantas todo? Eso lo dijo alguien masoquista, alguien que no siente ni la más mínima pizca de amor a sí mismo. Si en una relación hay agresión, desprecio y humillación, eso es todo menos una relación. O al menos está muy lejos de ser una relación sana. Por eso te digo amigo, por eso te digo amiga, no te dejes, no permitas que un patán o una tonta como ese, esa, te haga daño Pero si caes, por favor, no le hagas tú mismo a la siguiente persona que llegará a tu vida Recuerda todo eso lo que te dolió, esa decepción, nadie se merece algo así Ahora voy por ti amigo, vuelvo a ti, o amiga, valora a esa mujer que está a tu lado no todas te van a apoyar tanto como ella no todas estarán para ti como lo ha estado ella si sientes que no la puedes querer que no la puedes amar entonces no finjas hacerlo no permitas que se enamore si no le vas a corresponder si das un paso en falso con ella la vida te lo sabrá cobrar Recuerda eso siempre Si sientes que le puedes hacer daño entonces aléjate y dedícate un tiempo para ti porque al parecer lo necesitas bastante Ey Debemos alejarnos de las personas que nos lastiman Es necesario hacerlo Esas son personas que nos arrebatan nuestra energía nuestra felicidad y no es justo no es justo sufrir por alguien que no lo vale así como no es justo que hagas sufrir a alguien que no tienes por qué esa persona te lastimó ¿qué más da en esta vida hay gente buena como también hay gente mala tú lo sabes tú más que nadie lo sabes estás viviendo esto en carne propia pues nada arrifa no lastimes y tú, que te lastimaron. No te preocupes. Tranquilo, tranquila. El que actúa bien, bien le va. Esta es una frase que está muy bien acertada. ¿Concuerdas con lo mismo? Si has llegado hasta este punto del video, te pido que por favor me dejes en los comentarios un emoji de una mariposa. Así sabré que te está gustando este video y que has llegado hasta el final. Adicionalmente te pido, por favor, que me regales un buen like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones, así te avisará cada que suba algún video. Soy Ricardo Niño y yo me despido. Muchas gracias por llegar hasta el final. Hasta la próxima.